reflexionar Entonces, si quieres, vamos avanzando y vas haciendo un zoom. O sea, comienza un zoom de abajo hacia arriba. Y recuerden que el talle cerebral o sea, se, se compone de tres estructuras básicas. De caudal a rostral sería bulbo, fuente y mesencema. ¿Listo? El bulbo, esta sería la vista anterior del bulbo. ¿Sí? Desde la vista anterior podemos ver las pirámides vulvares. Y si nos enfocamos acá se ven la decusación de las pirámides vulvales. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos las pirámides, la decusación de las pirámides vulvales. Aquí vemos algo que se llama los núcleos de las olivas. Parece dos olivas. Sí. Tenemos olivas inferiores y olivas superiores. Estas olivas van a ser muy importantes para el tono muscular, para el control de los movimientos y las pirámides básicamente son axones que llevan señales sensoriales y motores, ¿sí? Aquí van a ver otros, eh, por ejemplo, acá se inervan varios de los, de los nervios de los pares craneales, ¿sí? básicamente el 9, 10, 11 y 12, todos van al raquídeo. Uno de los más importantes tenemos el glosofaringio, ¿sí? el vago, el hipogloso y el accesorio ¿sí? el vago, es ahí van a estar los núcleos que procesan las señales, esos, motoras o sensoriales de los nervios les tiene que ver las funciones Por la boca, ilusión tragar, ¿cierto? sentir la boca el gusto, ¿sí? Eh, ¿qué más? ¿qué eh, más? El vago, por ejemplo, es el eh, rectaísta del núcleo, recuerden que lo vimos con el sistema parasimpático. es el responsable de la respiración, de calmar la respiración, de calmar la tasa cardíaca, de la relajación. ¿sí? Es ahí que controlan buenas de las, una buena parte de las, de las funciones viscerales y vitales. Bien, ve subiendo, aquí vemos la protuberancia y vemos los pedúnculos cerebelosos. ¿Bien? Hay muchos más tractos ascendentes. Acá vemos los pedúnculos cerebrales. Ahora sí lo que tú mencionaste hace rato que eran los tubérculos mamilares o ¿sí? los, los cuerpos mamilares ¿sí? en el mesencéfalo Si quieres ya pasa acá el plexo coroide. Pasa la siguiente imagen, please. Esta es la vista posterior del tallo cerebral. Entonces vemos acá Ay, diferentes... Sí, puede ser. Vamos a subir, entonces el el núcleo grácil, las fibras gráciles, esto será el cuarto ventrículo, acá quitamos el cerebelo, ¿sí? acá estará el, el, el, el locus coruleus, y por acá también debe estar, en eh, esta parte, el núcleo eh, del tracto solitario, ¿sí? y hacia esta parte, acá no se alcanza a ver, debe estar el núcleo parabranquial, en la protuberancia, ¿sí? el, el, el, el núcleo del tracto solitario va a estar en el, cere en el bulbo, y estos otros, el luces coriulius, y eh, van a estar en la protuberancia, ¿no? Y el, el parabranquear. A su vez, acá vamos a ver el mesencéfalo. Esta es una vista posterior del mesencéfalo, ¿no? Esta es la parte dorsal del mesencéfalo. Este es, digamos, los, el tectum, los, o los colículos superiores y colículos inferiores. ¿Sí? Ya vamos a ver las funciones de todo Y ahora vamos a ver una vista medial. En la vista medial del, mes, del tallo tenemos, de es acá la decusación de las pirámides, otra vez, ¿sí? el acueducto, y aquí vemos, digo, el cuarto ventrículo, el flexo coroideo, sube, el, el, el acueducto cerebral sube, y acá el mesencéfalo, el tegmentum, el tectum, bien, dale, pasa al siguiente centrarnos sobre el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo entonces sería la porción más caudal del de encéfalo y del de tallo cerebral. ¿Sí o no? Más hacia la forma. El, el, el, el, el, el bulbo raquídeo tiene que ver principalmente con funciones de mantener los La principal función del bulbo raquídeo es mantener el cuerpo funcionando. ¿Por qué? Porque acá tenemos los núcleos del vago y del de tracto solitario. Recuerden que tanto el vago como el tracto solitario se encargan de manejar la tasa respiratoria el que funciona el diafragma el para que podamos respirar, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la cantidad de gases en, el, en, el, en, el, en la sangre o en el cuerpo, si básicamente todas las funciones eh, eh, autonómicas y, y básicas para estar vivo, ¿no? ¿Sí? si cualquier tipo de esas funciones falla pues chavo, no hay vida ¿Sí? eh, adicionalmente entonces eh, están los núcleos de, de, de, de hipogloso y los que permiten mover la lengua hablar, tragar ¿sí? pasar saliva pero también lo contrario vomitar Sí, es el núcleo de Vamos ¿Cómo pasar? ¿O llamar a mi gogo? Conoce a uno, ¿no? Intimamente, ay Dios mío, está. Hoy está... Hoy tú... y tu chaqueta, tu... ¿Ya estaba otra más tarde? Sí. Bien, se controla la presión arterial, los gases. Se ve la función digestiva, etc. Bien. Hasta aquí, entonces, ¿qué pasa si se llega a dañar el bulbo aquí? ¿Eh? Geno. la ¿No lo, lo que pasa en las películas antes eran de espíritu Segal, ahora son de este man de, de búsqueda encajado. Y rompiendo cuellos para todos lados. Cuando le rompen el cuello a la persona, ¿eh? se muere de una qué es lo que está haciendo le lesiona el bulbo raquídeo no lo hagan en casa <risa> se necesita mucha fuerza para hacer eso he probado la verdad alguna vez van a hacer vacaciones pero yo veía que en mi casa mis ¿Sí? mi mamá mis mamás iban haciendo las gallinas pero pues <risa> trabaja, la técnica para matar gallinas ¿No no, cómo matar la gallina tengo que tocarle como 10 vueltas. Y te decía que no se extrae la cuenta. Ay, no, no está acoge el pollo No te han tomado tal de ganitas. ¿De dónde proviene la leche? ¿De la caja de leche? No los animales, entonces eh... bien, entonces veamos acá algunas de las funciones Entonces este tenemos, ah bueno, el núcleo del tracto solitario también es a, a donde llegan las funciones de el, todo el gusto ¿no? nosotros saboreamos todo el sabor de los, de los alimentos, depende del núcleo de, del tracto solitario y las respuestas viscerales, listo es lo que está en rojo, el nervio vago y el tracto solitario básicamente coordinación de respuestas autónomas como a los vivos, si se llega allá eh, ¿Listo? Tracto, eh, estos otros núcleos tienen que ver con señales motoras. que Llevan principalmente señales motoras para movimientos, por ejemplo, de la cara o los movimientos del cuerpo, el tono muscular. Y estos un poco más sensoriales con respecto a la audición y a la... o a ubicar sonidos, ubicar, y con eh, señales también corporales. Listo, pásalo por favor. La protuberancia celular, la protuberancia celular, pues está anterior al vulvo raquídeo, ¿cierto? ¿Dónde está ubicada la protuberancia celular? celular? Anterior al vulvo raquídeo ventral al cuarto ventrículo. ¿Sí? Ya todos ubican, ¿cierto? Quiere decir que hoy han aprendido un montón. Porque ¿Sí? hace tres horas no tenían ni idea si no les decía este tipo de palabras. ¿Sí? ¿Cómo es que cierto, se el pronunciado Hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico. ¿No sí. está sí. bien un La Claro, eh, ah, sí, sí, sí. Bien, ahí te identifican ustedes. Entonces, hemos ido aprendiendo, ¿no? En la protuberancia anular, entonces vamos a tener eh, diferentes núcleos, diferentes conexiones, cada vez más complejo, relacionado con otro tipo de con funciones relacionadas con el bulbo. ¿Sí? Participa también en el control de mantenernos vivos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay hablaba mucho del, del, tra, del, del núcleo parabranquial. El núcleo parabranquial es fundamental para el control del solitario y del, del vago. Entonces, para mantener el mantenimiento de las funciones vitales. Bien, resulta que en el. En el desde el bulbo, pero principalmente en la protuberancia, se producen buena parte de los principales neurotransmisores, que son acetilcolina, serotonina, noradrenalina. ¿Sí? Esos neurotransmisores son esenciales para activar, mantener la actividad del resto del sistema nervioso, tanto el cerebro como hacia abajo. ¿no? En las vías, son necesarios para activar, es, se llama sistema activador. ¿Sí? Puede ascender o puede descender. Y resulta que ese sistema parece una red, el sistema activado reticular ascendente. Es el que nos interesa, es que se activa el encéfalo para que estemos despiertos, ¿no? Para que podamos entender, procesar, para que podamos responder al mundo. ¿Sí? ¿Cuál sería el acrónimo de sistema activado reticular ascendente? Eh... Sara. Es... <risa> En la lectura aprendan como SRA, no, eso no se puede aprender Sara. Listo, entonces Sara es la responsable de mantenernos atentos, alertas, de poder procesar el mundo, ¿sí? Y cuando sube el tono de Sara estamos más despiertos, algo que se conoce como arousal o activación. Cuando baja el tono de Sara, nos quedamos a quedar uh, dormidos, ¿sí? los ciclos de sueño vigilia. El nivel de activación, los estados de conciencia dependen de Sara, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sara es la que les quita o les pone el sueño? ¿Les quita el sueño de Sara? No. No, Sara es la, el sistema reticular activado ascendente, no Sara la línea. <risa> eso. ¿Listo? Entonces, ahí van haciendo asociaciones, ¿no? Sara con sueño, con, re, con nivel de atención, con conciencia, con nivel de estado de, de conciencia. Dado que produce noradrenalina en el ocus serotonina en los núcleos de rafén, eh, acetilcolina en los núcleos pedunculopontinos. ¿Sí? Eh, y en el libro mencionar un poco mucho eso. Entonces, los, los, los fármacos ansiolíticos y psicoestimulantes... ¿Qué es lo que hacen? Activar, liberar, nueva no, adrenalina en el lóbulo, que, que te ponen muy alerta, ¿no? O sea, hiperactivan SARA. Cuando SARA tiene mucho tono, entonces uno está ¿sí? como si se hubiera metido un pase de cocaína, de alguna pase de ketamina, o una inyección. Se han visto las películas, inyección de adrenalina, que ¿sí? es lleno de energía vitalidad. Responsable, SARA. ¿Listo? Eh, lo mismo, los estados de ánimo pueden la serotonía. ¿Sí? Entonces, si es muy poca actividad, puede haber represión. ¿sí? Pues también muchas antimpresiones actúan sobre, sobre el sistema reticular acérrico. Primera función, entonces, de la protuberancia, facilitar la regulación del tono atencional de los estados de conciencia de las transiciones de diferentes fases de sueño y vigilia a través de la actividad del de sistema activado reticular a Además, la protuberancia se comunica a través de los pedúnculos cerebelosos con el cerebelo y facilita el control de la postura, ¿no? Para que ustedes estén ahí, todos tipinos bien sentaditos, ¿no? No se les cuadramen así. Bueno, <risa> <Okay>. unos... <ahí. risa> okay. Sisto, tono muscular. Movimientos faciales, a través de los pares 5 al 7, ¿no? Recuerden que es el trigémino, el facial, ¿sí? sí. Permiten hacer caras o de la boca, gritar, ¿sí? expresarnos a través de el par 8, que es el nervio vestibulociliar pues participa en el equilibrio ¿sí? ustedes puedan hacer el 4, y no llame a boca eh, o okay, que eh, y que además puedan escuchar pues no analizaron y y dime Sí, pues estoy debatiendo muy con la parte de esta ¿Qué hacen los antidepresivos? Para, ¿Cuál es la acción de los antidepresivos sí. en, en el organismo? Depende, depende, hay muchos tipos de antidepresivos. Sí. ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante, por ahí, un mes y medio, yo creo, cuando veamos psicofarmacología. Entonces. Eh, algunos antidepresivos no actúan directamente acá Es más, casi ninguno Porque la mayoría de lo que hacen es actuar sobre la sinapsis eh, Serotoninérgica Que es mucho más arriba Facilitando que no se elimine tan rápido La, la, la serotonina La mayoría hace eso eh, eh, O sea, que haya más serotonina más tiempo en la sinapsis ¿Sí? Entonces son los IMAOS y los ICDS los individuos selectivos de la recaptación de serotonina Pero para que entienda hacerlo tenemos que esperar un tiempito ¿Listo? Entonces, ¿por ¿Qué es un activo mm, Modular o controlar la sinapsis serotoninérgica. aunque hay algunos que actúan sobre la noradrenalina entonces también lo no que desactivar es puede desencadenar crisis ansiosas o psicóticas incluso, como efectos colaterales además de que si activa el sistema parasimpático que se la acá con el locus colurius, aumentando la sinapsis, te quita el sueño este da insomnio o se te reseca la hoja. ¿Se acuerdan del simpático? Se delata la pupila. Eso. No. Eh, le da estreñimiento a las personas. Se les pierde el individuo sexual, pero eso ya es más una, una acción sobre el hipotálamo. Bien. Pásalo, Luis. Eh, aquí vemos algunos de los núcleos de Rafé, núcleos no, no, no, locus corulios, este es el Sara. ¿Sí? Pásalo, please El locus coriule que integra el sala, vemos cómo se va extendiendo, llevando activación hacia diferentes lugares del de, en encéfalo. Se han encargado de mantener más o menos el encéfalo activo. Una de las hipótesis, por ejemplo, de TDH es que es debido a una falta de activación de la corteza prefrontal Y, otro lateral. ¿Sí? y entonces parte de las, de las pastillas que dan para tratarlo son para incrementar la actividad del locus coriulio. ¿sí? haciendo que se activen más esas zonas. Dale. Ahí la grabación, Chris. Y ya nos quedan un mes en y nos vamos a descansar. Bueno, ustedes, muy gratuitos.